Por la tarde visitaron el Facebook de Pechacucha, pues, bueno, un video que subió de 20 segundos, comentando de que iba a participar esta tarde, pues es él. Le <risa> un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias. Efectivamente, reconoceréis el vídeo en el que salgo yo porque salgo yo, así es fácilmente <risa> reconocible. Bueno, hola a todos, eh, gracias por invitarme a Pechacucha, yo soy Pepe Romera y vosotros no. ¿De acuerdo? Una vez tengamos esto claro, un saludo a los que lo han entendido, supongo que son los que están de pie. Eh, bueno, yo vengo a hablaros de, de videomarketing, marketing, o lo que es lo mismo del poder del vídeo en las redes sociales. El poder del vídeo para, para comunicar, para atrapar, para engatusar un poco, y es lo que están usando las marcas. El videomarketing marketing se basa en muchas cosas, sobre todo se basa en contar historias. ¿Por qué he puesto una foto de cuando me salieron los dientes de leche? Porque desde que era pequeño ya tenía una obsesión yo por contar historias. Eh, me encantaba escribir cuentos, me, me encantaba escribir novelas de misterio, por lo menos el primer capítulo, y me encantaba, sobre todo, dibujar TVOs. Dibujar TVOs me apasionaba. Tengo pilas y pilas de TVOs dibujadas por mí, en los que, como podéis ver, pues ya el rollo de planteamiento, nudo, desenlace, chiste, ya me iba acompañando desde que era, desde que era pequeño. Os voy a dejar aquí que disfrutéis, pero bueno. Eh, entonces, esto fue un poquito evolucionando también y fue un poquito complicando la cosa. Por ejemplo, yo veía Asesinato en el orin Express, me flipaba con cuero viendo la película, y entonces me ponía a dibujar la película. Intentaba des, eh, resumir en un solo dibujo, 89, tenía yo 9 años, eh, intentaba resumir en un solo dibujo la historia del asesinato. Habéis visto al asesino aquí oculto con el cuchillo, ¿no? Sorpresa, amigos. Si lo sabía, y lo sabéis vosotros ahora. Evidentemente, como os podréis estar imaginando, probé suerte con los monólogos, porque igual que... Thank <laughs> esto Es fácilísimo. Bueno, eh, no me fue mal. Fui a la Paramount y gané algún certamen y tal, estuvo bien. Pero, claro, no ganaba pasta. ¿Y cómo se gana pasta haciendo monólogos y contando historias, que era mi verdadera pasión? Pues dando clase. Dando clase es como... como el silencio. ¿Veis? Así es como yo eh, realmente lo paso bien, porque hablo de cine, hablo de tele, hablo de edición de vídeo y puedo mandar callar. Era broma, ¿eh? Puedo mandar callar a la gente. ¿De acuerdo? Y fue precisamente en una clase igual que esta. De hecho, en esta con esta gente, donde un capítulo bastante interesante de mi vida, muy, muy legendario para mí, eh, se, se aconteció, que fue el Fast Film Fest. Para los que no lo conozcan, un festival que nace aquí en Valencia, eh, el primer festival internacional de películas de 6 segundos o de vídeos de 6 segundos, estos es en vaina, ¿de acuerdo? Una historia muy pequeñita que el equipo que habéis visto antes o parte del equipo que habéis visto antes es capaz de llevar a cabo. Eh, el, el FAST triunfó por dos ideas. Una, porque, por dos conceptos. Una porque le dimos cancha a la idea, le dimos pista de despegue a la idea. Por eso le he puesto, he puesto esta imagen de Porco Rosso, que es una peli flipante que os recomiendo. Eh, las ideas, aquí estamos hablando de diseño, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de armonía, de belleza, todo parte de una idea. Si a la idea, por pequeña que sea, le vamos dando pista para que despegue y le vamos dando alas, la idea se puede hacer todo lo grande que nosotros queramos y puede llegar como nosotros llegamos a todo el mundo. El otro factor que definió el triunfo del FAST fue el vídeo. Nosotros confiamos en el vídeo como herramienta superpoderosa para acercar a las personas. Nos decían seis segundos no es suficiente para, acercar, para, para contar una historia. En seis segundos... Fueron capaces los que concursaron de emocionarnos, de asustarnos, de hacernos reír y todo porque era vídeo, al fin y al cabo, aplicado en redes sociales, ¿de acuerdo? Vídeo en redes sociales, aplicaciones móviles, adquiere un volumen increíble de atracción, de magnetismo, ¿de acuerdo? Que las marcas están usando para, eh, pues eso, captar a los clientes, al fin y al cabo, que es un poco a lo que yo me voy enfocando. ¿Por qué el vídeo funciona tan bien? Porque si el texto nos emociona, si una foto nos puede hacer llorar el vídeo te pega un puñetazo en el estómago y te deja sin aliento. O por lo menos así lo veo yo y así lo he, lo he vivido, ¿de acuerdo? A menudo me preguntan, bueno, ¿y para que un vídeo sea viral? Bueno, para que un vídeo tenga éxito en redes sociales, como el del gato, un gato jugando con... Bueno, no empezamos a hablar de gatos, que no lo ampliamos. Pero lo que tiene que hacer es cumplir una función, tiene que ayudar, tiene que entretener, tiene que enseñarme algo, hacerme pensar. Cualquier cosa, pero lo único que no va a triunfar en redes o lo que no va a triunfar en Internet es hacer un anuncio, ¿de acuerdo? Este vídeo es una castaña de vídeo, pero tiene millones de visitas. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo se hace un nudo de corbata, pero cada vez que tengo una boda o un entierro, eh, necesito, necesito recurrir a este vídeo para conseguirlo, ¿de acuerdo? A eso me refiero. El vídeo tiene que acercarnos, tiene que ayudarnos y aportarnos algo. Tres, aunque eran cuatro los hermanos Marx, tres son los factores que hacen que un vídeo triunfe en Internet. Aunque esto que acabo de decir es mentira. Son tres los factores que encontramos en los vídeos que triunfan en Internet. ¿De acuerdo? Vídeos virales. O vídeo viral, o vídeo de éxito simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, el primero sería simplemente el engagement, o la interacción social. ¿Qué significa esto? Que la gente hace suyo el vídeo. Sale eh, un vídeo, tiene mucho éxito, la gente lo acepta, como decían, lo incorpora a su rutina, y entonces ya parece que no se sabe ni de dónde ha salido. Es un poco el concepto de meme. No sé si conocéis el concepto de meme, pero. Eh, yo una vez. Oí que lo viendo. <risa> Veo que conocéis a mi prima. <risa> Una vez lo definieron en internet, en televisión, como una idea contagiosa, lo cual me parece súper acertado, ¿de acuerdo? Pues eh, cuando cogemos, por ejemplo, esta chica que no sabemos cómo se llama, pero si yo digo la o Oparra, ya enseguida sabemos que, que viene de ella, o hablamos del Chololo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esos factores que hacen que un vídeo triunfe. Este sería el segundo factor, los influencers. ¿Qué es un influencer? Para que nos hagamos a la idea, aquel que cada vez que tuitea sube el pan. ¿De acuerdo? Ese es, eh, en este caso fue buena fuente el que terminó de dar la puntilla a este vídeo, porque, claro, es un, una persona muy influyente al aparecer en televisión. No os distraigáis. <risa> El tercer punto, ya voy terminando, es el factor sorpresa, un perro vestido de araña. Adorable. Lo que pasa es que eh, si lo ponemos de noche eh, con un montón de, de cámaras ocultas tenemos una cámara oculta con un susto brutal. Eso es el factor sorpresa, el tercer elemento, ¿de acuerdo? Pero en fin, os he puesto aquí esta imagen de laboratorio para que eh, deciros que todo lo que os acabo de decir, estos tres factores, mmm, están, pero no son, no son eh, garantía de que algo vaya a triunfar. No existe una fórmula mágica, no existe una receta para crear un vídeo que funcione en redes, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que tenéis que hacer es repasar un poco lo que hemos dicho, contar una historia, un poco de factor sorpresa y pensar a quién va dirigido. Eso es vídeo marketing.